Un hecho noticioso sacudió al mundo el pasado 8 de septiembre de 2022 como fue la muerte de la cabeza de la monarquía británica, la cual acababa de cumplir sus bodas de platino con 70 años de reinado. Isabel II fue un testigo de varios acontecimientos históricos importantes y ahora ella se convierte en uno de esos acontecimientos al producirse su muerte. Lógicamente con este hecho natural no solo se abre la sucesión al trono del Reino Unido sino también a su patrimonio personal y esto es lo que vamos a analizar en nuestro micro especial de realeza británica por lo que te invito a que te quedes conmigo en este tip sucesoral hija presenta tip sucesoral Buen día mi justiciable, yo soy Juan Carlos Ron, experto en herencias y te doy la bienvenida a un nuevo micro del tip sucesoral la sección de nuestro canal Sociedad que te explica de forma práctica y sencilla aspectos del derecho hereditario si aún no lo has hecho te invito a que actives ya el botón de suscripción para que puedas conocer nuestro canal y sus actividades además haz clic en la campanita de notificaciones para estar al día con nuestros contenidos que se irán publicando de forma periódica Puedes seguirnos también por las redes sociales, por nuestra cuenta en Instagram y también puedes contactarnos por nuestro correo electrónico en Gmail para contratar asesorías, servicios y adquirir nuestros productos. El pasado 8 de septiembre se dio el anuncio de la caída del Puente de Londres que era parte de un protocolo programado años antes para anunciar y afrontar el fallecimiento de uno de los personajes más relevantes del siglo XX, como fue la soberana de Inglaterra, Isabel Alexandra Mary Windsor. Y como es obvio, hoy en nuestro micro vamos a tratar desde el punto de vista real y legal, la sucesión de la reina Isabel II. La sucesión al trono británico sigue desde el año 2015, lo establecido en la ley de 2013, las reglas de la primogenitura absoluta, es decir, que tienen preferencia los hijos nacidos en primer lugar con independencia de su sexo. Hasta el año 2013 se habían seguido las antiguas reglas de la primogenitura, pero con preferencia del varón sobre la mujer, es decir, que tenían prioridad los hijos sobre las hijas y los hermanos sobre las hermanas. Dado que la vigente ley de 2013 no tiene efectos retroactivos, se mantuvo la prioridad sucesoria establecida como estaba antes. Por ejemplo, la princesa Ana, que nació en 1950 y que es la segunda hija de la fallecida reina Isabel, hubiera adelantado a sus dos hermanos menores, los príncipes Andrés, nacido en 1960, y Eduardo, nacido en 1964. Pero esto fue de aplicación inmediata solo para los miembros de la familia real nacidos después del 20 de octubre de 2011. Basado en esta breve exposición legal de la sucesión real, veamos cómo se atribuyen los órdenes al trono de Inglaterra, por lo menos en los primeros siete lugares. Isabel II, hasta el 8 de septiembre, ocupaba el trono británico, siendo el príncipe Carlos el número uno en la línea de sucesión en ocupar dicho lugar. Cuando fallece la reina, Carlos llega a ser proclamado como Carlos III, rey de Inglaterra. Y el orden de sucesión sufre un cambio que veremos a continuación. Ahora, el número uno de la línea de sucesión al trono es el príncipe William, primogénito de Carlos III y Diana de Gales. Luego le siguen en el orden sus hijos, el príncipe George de Cambridge, es el segundo en la línea de sucesión. Luego viene la princesa Charlotte de Cornwallis y Cambridge, que es la tercera en la línea de sucesión. Y a continuación viene el príncipe Luis de Cornwallis y Cambridge, hijo menor menor del príncipe William y es el cuarto en la línea de sucesión al trono siguiendo ese orden que establece las normas reales viene entonces el príncipe Harry, duque de Sussex quien es el segundo hijo del rey Carlos III de Inglaterra y de Diana de Gales y es el quinto en la línea de sucesión posterior a él vendrán sus hijos Archie Harrison y Lilibet Diana Mumbaton Windsor quienes ocupan los lugares sexto y séptimo en la línea de sucesión al trono británico respectivamente Pensarás que este micro parece un artículo sacado de la revista Hola, pero a ciencia cierta puede ser necesario para analizar aspectos sucesorios en otras culturas, a pesar que considero que ellas son costumbres hasta desgastadas. Sin embargo, en este momento son de importancia actual. Pero ahora vamos con el enfoque legal del patrimonio de Isabel II. Isabel Alexandra Mary Windsor, de 96 años, reinó por siete décadas en el Reino Unido y dejó un legado en millones de personas. Ahora su fortuna quedará en las manos de sus herederos y deberá ser repartida como lo indicó en su testamento. Según el periódico Sunday Times, el dinero personal de la reina está estimado en 370 millones de libras, unos 462 millones de dólares. La cifra se divide entre sus ingresos por la subvención soberana, la herencia del ducado de Lancaster y sus propiedades. La subvención soberana es un pago anual que realiza el gobierno a la reina para costear sus gastos de vida. Esta suma incluye precios de seguridad, viajes, personal y mantenimiento de residencias. Para el año 2020 y 2021, la monarca recibió 107 millones de dólares. El dinero se genera a partir del Crown State, un conjunto de granjas y terrenos del gobierno que producen ingresos. Entre el 15 y el 25% de las ganancias anuales van para la familia real. Por su parte, el ducado de Lancaster es una herencia con la que cuenta la reina y que viene desde el año 1265. Son una colección de propiedades y empresas agrícolas que crean utilidades todos los años. En 2021 generaron 22.3 millones de libras para Isabel II. La página de realeza británica explica que este dinero se utiliza principalmente para pagar los gastos oficiales que no cubre la subvención soberana, es decir, para cubrir los gastos incurridos por otros miembros de la familia real. Las joyas, obras de arte y propiedades como el Palacio de Buckingham y el Castillo de Windsor no le pertenecen realmente a la reina hacen parte de un fideicomiso que es entregado al monarca que esté en el poder. Por lo tanto, ahora el dueño sería el rey Carlos III mientras permanezca en el trono británico. Los ingresos de las entradas por concepto de visitas al Palacio de Buckingham y demás museos de la realeza se usan para mantener la colección real, un conjunto de obras y joyas que pasan de soberano a soberano. Isabel II también contaba con su propia fortuna. La reina heredó las casas de Valmoral y Sandringham Estates de su padre, el rey Jorge VI. Cuando murió su mamá, la reina madre, le dejó una herencia estimada en 70 millones de libras. Tras el fallecimiento de su esposo, el príncipe Felipe, Isabel II se quedó con 10 millones de libras esterlinas que le pertenecían, más una biblioteca de más de 3.000 libros. La reina también era dueña de la Royal Philatelic Collection, una colección de sellos que está evaluada en 100 millones de libras de esterlinas y era uno de los pasatiempos de la monarca. Tan asociados a su imagen como sus bolsos o su característico peinado, sus perros de raza Corgis de la difunta Isabel II se han quedado sin dueña y muchos se preguntan, ¿Qué sucederá ahora con dichos animales? El palacio de Buckingham tiene muchas dudas e incógnitas que despejar y entre esas está emitir alguna comunicación oficial sobre la suerte de los perritos de la reina. Se cree que al menos son cuatro los perros que tenía como mascota Isabel II, dos Corgis de nombre Muick y Sandy, un Cocker Spaniel de nombre Lizzie y Candy, un Dorji, es decir, un híbrido entre perro salchicha y Corgi. La hipótesis más extendida entre los expertos en la casa de los Windsor es que el cuidado de los perros de la reina recaerá en sus hijos, en especial su tercer hijo, el príncipe Andrés, de quien se dice que era el hijo favorito de Isabel, como principal candidato a heredar alguno de los canes. Un dato curioso de esta particular herencia es que entre las adquisiciones de la reina también se cuentan 32.000 cisnes, delfines y ballenas. Esto la comento personalmente porque es una información sin confirmar, pero divulgada por algunos medios definitivamente este es el tema medular en nuestro micro y es que el rey Carlos III de Inglaterra no tendrá que pagar ningún impuesto de sucesión por la herencia millonaria que recibirá tras el fallecimiento de su madre Isabel II en virtud de una ley aprobada en 1993 deliberadamente para la corona la reforma adoptada en tiempos del entonces primer ministro inglés John Mayer exime a las herencias de soberano a soberano de pagar la tasa del 40% que habitualmente se aplica para los patrimonios superiores a las 325 mil libras es decir el equivalente a unos 375 mil dólares el gobierno entendió entonces que el rey no puede prescindir de la gran parte de los activos que hereda y que por tanto no tiene por qué asumir pagos impositivos de una fortuna de la que en gran medida no puede disponer según el diario británico The guardian en este caso las autoridades justifican que no se aplique el impuesto de sucesiones para que la corona mantenga cierto nivel de independencia financiera con respecto a los presupuestos generales la corona británica tiene un patrimonio total que ronda los 15.200 millones de libras unos 17 mil millones de dólares y de los beneficios obtenidos anualmente un 25% redunda de nuevo en la casa real mediante la suspección soberana que ya expuse en este micro un punto a recordar y resaltar es que esta exención se interpreta que es solo efectiva en la sucesión de un rey fallecido a un nuevo rey y no para otros miembros de la familia real británica. Por ejemplo, si falleciera el príncipe William antes de ascender a la corona, entonces sus herederos sí deberán pagar el impuesto a las herencias establecidos por la ley, porque aún no es el nuevo monarca del Reino Unido. Definitivamente con tantos beneficios no vale aquel refrán de Benjamin Franklin, que reza que en este mundo solo hay dos cosas seguras la muerte y pagar impuestos porque si tienes corona pues te perdonan los impuestos por eso me convenzo una vez más que las sucesiones son únicas jamás serán similares unas con otras sígueme por las redes sociales por nuestra cuenta en Instagram además de contratar servicios de asesoría o profesionales así como adquirir packs de capacitación y obras jurídicas digitales puedes contactarnos por nuestro correo electrónico si llegó a gustarte este micro, pon tu dedo gordo arriba para ese soberano like jurídico que no te impulsa a seguir produciendo contenido. Te invito a que te suscribas a nuestro canal. Con tu suscripción puedes conseguir beneficios de contenidos exclusivos y suscribirte que es completamente gratis. Sigue los nuevos videos activando la campanita de notificaciones. Mi justiciable, te deseo que tengas un buen día. Hasta aquí este tip real sucesoral. Nos vemos en la próxima. Esta fue una producción de Soseja. Impulsamos tus capacidades para multiplicar tus potencialidades.